Hostia, pues no sea sé, al agua lo que ha salido. ¡Osondo, chales! ¡Osondo! ¡Apa! ¡Ahí hay nivel! ¡Ahí hay nivel! ¡Osondo! ¿Cómo es que justo Gander no va a ver? Se ha puesto a la, la camiseta por el frío, con el frío. Bueno, no dale toma, eso todo.